Hola qué tal fantásticos paladines, estamos aquí en una nueva ocasión dándole una nueva partida. Vieras que venía perdiendo demasiado últimamente y me puse a, a pensar, serio, de verdad es que eres malo, eres manco o es que no estás usando la combinación de cartas correcta, e hice unos cambios en las cartas, así que vamos a probar qué tal me va a ir en esta ocasión. Si quieres saber averiguarlo por favor quédate conmigo, dale un like, si no te has suscrito suscríbete porque esta partida promete que va a estar buenísima, vean nada más llevamos ese coga precioso ahí esa Io, ese Sky, ese Dredge, ese poderoso Tolbard contra ese Talus que va a sufrir, ese Sky que va a morir, ese Tolbard que lo voy a hacer pero papilla, ese Bomb King que es ese sí nos va a joder bastante, ese sí, ese siempre me jode en todas las partidas y ese Groover que yo no sé yo la soy, verdad, nada yo. más es pinta pero últimamente no le tengo tanto miedo, vamos a ver qué pasa, sí la verdad es que sí venía perdiendo demasiado y entonces vamos a cambiar, siempre escujo Lifelink. que esta vez me voy por este otro, y ahí están mis cartitas preciosas que llevo ahí. Vean qué combinación. Eh, bueno, eh, antes de empezar, eh, les voy a decir que estoy llevando es una carta que se llama Full Moon. Estoy llevando una que se llama Moonwalk. Que es así el estilo de Michael Jackson, el pasito para atrás. Una que se llama Swift Arrows. Y una que se llama Protectors. Y una que se llamaba, era Boys... No, Boys. Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, no importa. Eh, la cosa es que con estas cartas lo que busqué es... Eh, eh, curar un poco más a mis eh, compañeros Darles un poco de agilidad Y sobre todo darme agilidad a mí en la vida, Porque si recuerdan muy bien A mí me hacían pero volado cada vez que iba Y hacía el pasito para atrás Ahora con el moonwalk y una otra de esas eh, Se supone que voy a poder Como flotar o man maniobrar En el aire, pero ya lo averiguaremos Aquí vamos, aquí vamos y vean qué rápido Aquí está, vamos a darle aquí Vamos a ver, uy uy uy, uy. Este bonkin, King, ese es el que sí le tengo más perecilla, como decimos por aquí Y ve ahí viene detrás mío, vamos a ver, vamos a ver Aquí tenemos que echarnos a este, ese Talus se fue, se fue, valió como quien dice Y este otro, vamos a ver, uy sí, bien, bien, bien, ay ya se volaron al pobre Bueno, no importa, no importa, Dredge, no se muera tan rápido, men, no se muera tan rápido Porque me matan a mí, yo quedo pero listo Y bueno, bueno, bueno, aquí vamos por favor pongámosle vamos muchachos vamos a ganar esta partida hemos perdido como tres seguidas así que ya no quiero perder más eh, si quieren ver esas pérdidas ahí les dejaré en esta etiqueta para que no cometan los mismos errores que he estado cometiendo yo que vamos curando gente no se me mueren. allá ya nos agarraron ya nos agarraron el punto y ya empezamos mal. Bueno, no importa. Vamos aquí bien positivos, bien felices porque estamos jugando. Tenemos esta oportunidad preciosa. Vamos a curar ese sobrito que ya valió. Y bueno, aquí a defender, a defender. Vamos, Ayo. No podemos morir, no podemos morir. Es que me lo he hecho. Uy, se escondió el condenillo. Uy, me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho. Vamos a ver dónde está, dónde está. Bueno, vamos curando a la gente aquí que no se muera. Aquí está este gruber, este gruber, este gruber. Me lo voy a echar. Me lo tengo que capear, Uy, pero es que qué. Me están siguiendo. Que la policía. Cometí un delito. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Uy, uy, uy, uy, aquí valía, aquí... uy. qué bien solito. Ay, estuve, pero a un pelo. A un pelo. Es que me quedé sin munición. Qué fallo. Necesito recargar más. Es una de las cosas que hay que tener siempre pendiente. Estar recargando. Uy, ve al Kakashi ahí matando. Ahí sabrosamente. Bien, bien, bien. Kakashi, qué bueno. Ese es Koga, el que tiene el diseño de Kakashi De Naruto, así que vamos a ver qué pasa por aquí No vamos a permitir que nos metan ese gol No vamos a permitir que llegue ese carrito ahí Me lo he hecho, es que me lo he hecho Aquí escondido Uy, uy, uy, qué pasa, qué pasa ¡Uy! Me están dando por ese lado Bueno, vamos Zorrito, vamos por ahí Y vamos a buscar a la gente Vamos Tolbar, no se me va a morir Yo lo voy a proteger, bueno, si sí logro protegerme Ay, ay, ay, ay, ay, está un poquito feo esto. Uy, ya me agarraron por aquí, ya me agarraron. Mejor me voy jalado, voy jalado. Y lo logramos, lo logramos. Vamos aquí, aquí, aquí, aquí. Vamos, Kakashi. Ay, ay vamos, loco. Ay, se murió. La palmó y la palmé yo también. Ay, que vida más dura, pero vamos. Mejorando un poquito, mejorando un poquito. Ya no me han matado tantas veces que uno. Eso es un récord para mí. ¿Y qué? No soy un pro player. Estoy todavía. Aprendiendo un poco la dinámica del juego Uy, aquí nos van a meter Pero es que nos van a meter, vamos, vamos, me los echo. hecho Uy, ¿pero qué es esto? Todo el mundo contra mí, no puedes Le pongo el pecho a las balas, no soy Superman Me van a matar Vamos mi gente, está, ¿dónde eh? están? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Por favor, mi gente, ven, ayúdeme Ahí está el Tollbar uh, Sky Bien Bien, bien, bien, bien, bien, vamos a contenerlos Sí podemos contenerlos, ahí vea, Kakashi Ahí palmado. vamos, vamos, vamos Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr Vamos a contenerlos aquí Uf, es que este equipo está Pero volando, no lo lograron Ya no pudieron, ya no pudieron Eso No pudieron No pudieron Bien, bien, bien, bien Bien hecho mi equipo, bien hecho, bien hecho y vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa eh, Tenemos que ganar el punto Tenemos que llevar el payload al, al punto que tiene que ser Mientras tanto, yo creo que esta jugada merece un like, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí se lo amerita. Bueno, ustedes dirán ahí, me echarán una manita ahí. Yo se los agradezco bastante porque la verdad eso me, me motiva para seguir subiendo videos. Estas partidas sin cortes que a veces son un poquito complicadas y a veces me gustaría como cortar y poner solo los mejores momentos, como dicen el de tres victorias. Pero no, ustedes merecen sinceridad, transparencia porque ustedes son fantásticos. Y aquí vamos, aquí vamos, gente. Vamos positivos, bien optimistas con estos preciosos jugadores. Vean esa. Ese Sky ya valiente ahí Vamos, eso, eso, eso Aquí me los apeo Aquí la cosa es que no me maten rápido Uy, bien, todos es, Eso es, eso es Y aquí todos felices ganando Uy, ves que me lo voy a echar Ay, como me gustaría tener balas infinitas Bueno, yo no sé si habrá alguna combinación de cartas O algo que me permitirá Ahí si ustedes saben, por favor, ayúdenme en los comentarios Ese Talus Yo le llevo ley porque siempre en las partidas Hay, hay un jugador con un Talus o con un Lex que me jode en la vida. Uy, me lo eché, me lo eché. Qué sabroso se siente. Bueno, vamos aquí, vamos perseverantes. bien Uy, es que vea, otra vez le encanta morir. ¿eh? Bueno, vamos a ganar este puntico. Vamos a ganar el puntico aquí. Vamos, uy, esa. Uy. Ese Bomb King siempre me jode con esa bola. Ay, este boludo, bueno. Aquí vamos, no pasa nada. No pasa nada porque nos estamos haciendo grandes Ya les paramos una, podemos ganar este punto Yo sé que sí, yo sé que sí podemos Yo sé que sí podemos ganar este punto vamos preparados Que esto se va a poner bueno, vamos, no se, va, no se va a morir No, no, no, no, no yo lo curo Uy, vea, esto se cae jodiendo la vida Uy, es que me la he hecho, me la he hecho, me la he hecho Me la he hecho, vean Uy, se muere, se muere, se muere, vamos Uf, uf, uf, uf, uy. se murió No, ¿qué pasó, qué pasó? Uy, sí, sí, sí, sí, sí. Se murió, vamos, vamos, vamos, hay que ganar ese punto. De aquí voy. Vamos mi zorrita preciosa. Esa o no es ahí ganando y curando. Recuperando el punto. Es que es, es maravillosa, es maravillosa. Definitivamente. Lo siento por casi que la abandoné. Pero es que me está haciendo una partida. No en qué partida. Vamos. Uy, qué equipo. Me amarraron, me amarraron, pero no. Uf, ya me echaron. Ya me morí. Eso es Sky. Ay, qué jodido. Bueno, no, no importa. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ahí están. Uy, vamos mi equipo. Si sí lo vamos a lograr, si sí lo vamos a lograr, mi gente. Vamos, sigan ahí. Ya les alcanzo. Uy, vea, ¿quién es? ¿Quién es, Tolvar? Ay, ¿quién es? ¿Quién es? Ay, vamos, vamos. Uy, lo logramos. Bien, bien, bien, bien, bien. Qué bueno. Uf, qué bien, qué bien, qué bien. Eso amerita un like, otro like ahí por Dale favor. Un like rápido, un ahí, si no lo han dado, porque esta partida está buenísima, está buenísima. Lo vamos logrando, gente. Uy, uy, ay. Ya quedé ahí, oh, pobrecita seguro. Dice, ay, yo, pero ¿por qué me toca este baboso? Ah? Pudieron haber escogido cualquier otro, me escogen a mí para joderme la vida. Pero aquí vamos empujando, vamos a empujar ese carro. Uy, veas es que ese tablo me lo voy a echar. Uy, veas Sky, jodiendo la vida. Y esa invisibilidad, eso sí me jode, porque siempre, siempre me aparecen ahí cuando yo estoy eh, más distraído y pum, me joden. Pero aquí vamos, vamos mi equipo, vamos mi equipo, que vamos a llegar. Uy, ¿qué está pasando? Uf. Ven, esto es lo que les digo, esta cartica me está sirviendo un montón porque ahora como que floto y puedo hacer una curvita ahí y me salvo. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ya valí! Pero vamos mejorando. Yo creo que esta combinación de cartas me está favoreciendo mucho. Porque ese escape, ese escape hacia atrás, me está permitiendo como flotar un poquito y además. Estoy sintiendo como que puedo hacer como un cierto movimiento ahí Y mientras tanto, mientras nos recuperamos aquí Les recuerdo que si no le han dado suscribirse Por favor, suscríbanse para seguir viendo más partidas como esta No soy un pro player, soy un manco que solo disfruta jugando videojuegos Y aquí vamos mi gente, porque vamos a llegar Vamos a ganar, vamos a ganar Uy, se me va a morir ese sky Ah, ya uno salió volando Pero no importa Vamos, vamos, vamos Vamos, Talbar, no se muera, no se muera, no se muera. Que esto, lo, este, este gol es nuestro. Vamos, vamos. Eh, esta victoria es nuestra, esta victoria es nuestra. Ahí está Dredge, valiente. Vamos, uy, aquí, yo los llevo a la victoria. Yo llevo, yo llevo, yo llevo eso. Vamos, vamos, vamos, vamos. Uy, no se muere, no se muere. Uy, se murió, pero aquí vamos, aquí vamos. Hay que meter eso, hay que meter eso. Uy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Que si no me echan, ay, me amarraron, pero no importa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Uy, fue pues, puña, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, mi equipo. Vamos, mi equipo, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Uy, me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho. Uy, vamos, mi equipo. Uy, no me van a matar acá. Esto tengo que ayudar, tengo que llegar. Vamos, vamos, vamos. Empujemos esto, mi gente. Vamos, vamos. Uy, se murió. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien. Uy, qué bueno. Esto amerita un suscribirse, por favor, mi gente. ¿Vieron que jugada? Qué jugada. No, es que ya ahora sí estoy en modo pro, ya ahora sí me estoy convirtiendo en un pro, yo. y es que esta gente está buenísima. Este dredge, este cacache, ahí vamos a ponerles algo bonito acá. Vamos a ver qué les pongo, qué les pongo, qué les pongo. Ay, siempre se me va aquí. Bueno, gracias, y no está mal, ¿verdad? No está mal. Uff, qué partida, esto sí Yo creo que esta vez sí se me va a hacer Porque vengo perdiendo, es que verdad Bueno, ustedes lo han visto, he venido perdiendo Y ya ahora sí, vamos agarrando el toque Después de aquellas tres victorias que les subí eh, Hace unos dos, dos videos eh, No he ganado nada, es que en serio No he ganado, estaba frustrado y este cambio De cartas, yo creo que es el Moonwalk El pasito de Michael Jackson Y el jiji que me está salvando Y aquí vamos, y yo, ese del Swifty, el Swifty Ay, esto me, cómo era, ¿dónde había escuchado yo? Ah sí, eran esta serie, ay, me por estar jeteando. ¿Cómo era que se llamaba esta serie? Esta serie. Bueno, la canción era como. Oh, yeah, esta no get swifty. Ay, Ricky Morty, Ricky Morty, sí. Eh, no me acuerdo que hacía eso, pero yo creo que también me está favoreciendo Es más, ahora voy a tratar de, de eh, dejarle la combinación de cartas ahí un poquito más de tiempo Uy, vamos a ver si me he hecho... Uy, se va, se, se fue, se fue o se hizo invisible, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no la vi morirse Bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno, no importa, aquí vamos a agarrar este punto, lo agarramos, vamos mi zorrito ahí Ven, ven, ven, este toque... Eh, bueno, fui yo, sí fui yo, me echó para atrás bueno, Quedé con duda ahí un poco pero eh, vamos a ver que se muere, se muere, se muere aquí. Vamos. Pa, pa, pa, pa, pa. Ay, esta bola, esta bola. Ah, ven, ven, ese toque ahí. Ahora puedo flotar hacia atrás, pero buenísimo. Es que es muy diferente. Bueno, ustedes lo han visto en, en, en las partidas anteriores. Era jodido. Yo les dije que no me gustaba el pasito para atrás. Y ahora más bien... Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa? Uy, oh, joder, vamos. Ay, ya no sé ni qué decir en este momento. Es que disculpen esta partida. Está, pero buenísima. No es triste. Está muy bueno. Me encantaría que, que me comenten ahí qué, qué tal ven la partida. Si ven que estoy mejorando, si sigo manqueando, si estoy festeando Y aquí es papayado ahí. Ya vario, vario. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos Tenemos que lograrlo. Uy, vamos. 90, 90 contra 99. 90 contra 99. ¡Ay, no puede ser! Ya nos ganaron. Nos ganaron el objetivo. Uf. Uy, ya por un pelo, por un pelo. Pero aquí vamos, preparados muchachos, preparados paladines, porque vamos aquí a mostrarles quién manda. Yo creo que aquí vamos a poder darles cátedra de cómo se gana esto. Vamos 3 a 2, y yo voy a empujar esto para atrás, no vamos a dejar que avancen un poco. Uy, uy, uy, qué me está dando por ahí, qué me está dando. Uf, uf, ahí viene este bombkin, que si me lo logro echar. Ay, bebé, ahí estaba invisible esa sky ¿Dónde está mi gente? Muchachos, por favor, únanse, únanse, únanse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Vamos, vamos, vamos. Y se me olvidó que tengo el micrófono muy cerca y capaz que estoy gritando mucho. Y me disculparán, pero es que algo ah, lo que me están haciendo aquí. Uy, ¿vieron esa maniobra evasiva? ¿Vieron qué maniobra evasiva? Y se fue, se fue para atrás. Esa es poderosa. Ah, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está mi equipo ahí valiente Ay, allá se va a morir aquel, pero es que es, Ese es el problema que tiene Ayo, digamos Yo no, no puedo salvar A esa gente que está ahí fuera de mi rango Tiene que estar visible totalmente Entonces mejor ni, ni hago feo Uy Ya, de ladito De ladito, vamos a ver quién fue ah Tenía que ser Me agarró de lado, ojalá se le haya Echado ese Dredge Yo, yo creo que estaba geteando igual que yo Ay, van. bueno, bueno, bueno, bueno. No pasa nada, aquí vamos, vamos de nuevo Estamos a punto de detener a esa gente Que los detenemos, que los detenemos Uy, sí, sí, sí, uy, ese talo jodiendo me Uy, ese talo jodiendo aquí, uy, ya vale Pero dónde están mis compañeros de equipo Que esto es un trabajo de equipo Vamos mi gente, vamos Hagamos algo productivo Tenemos que estar productivos aquí Sanando y curando eh, Sanando y curando Sanando, atacando, porque si no... Vamos, vamos, vamos, y sí, tengo que admitir que aquí me fui más al ataque, pero es que esto ya lo medita, salve así quien pueda porque yo estoy en modo berserk, estoy en modo berserk aquí y vamos ahí, cualquier cosa, si escuchan algún ruido, es que están mis perros, estoy en la casa, soy un treintón que vive aún todavía en la casa, así que no se preocupen por eso, pero bueno, aquí vamos, vamos, ¡Ay! qué es esto, qué es esto, vamos, Uf, Curando, curando, curando, curando, curando, curando, vamos gente. Y vamos, Uy, esa bombita, esa bombita Que vamos, o sea, veo el peligro Y me quedo ahí Bueno, no pasa nada, vamos aquí, somos Uy, defensa Lo logramos, lo logramos Uff, buen, buen equipo Demasiado buen equipo Y si no se han suscrito para seguir viendo Estas partidas, por favor, que Juego continuamente, creo que Seguiré subiendo más Paladins son maravillosos, son asombrosos, de verdad. Y muchas gracias por estarme acompañando en estas partidas, porque me motiva mucho eh, el hecho de tenerlos ahí, viendo. Yo sé que... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A mi computadora? Eh... De verdad que es muy bonito que, que la gente pueda ver y disfrutar este juego porque mi mayor intención es que se unan, que se unan y hagamos más partidas así, que la gente disfrute este juego que es gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada si no quieren. Yo en mi caso compré el Champions Pack porque me dio la gana y la verdad es que no me arrepiento, lo he disfrutado bastante. Y aquí estamos, aquí estamos Uy, me lo ha he hecho, me lo he hecho uf, uf, uf. Bien, bien, bien, bien, bien Este punto es nuestro Uy, ¿qué pasa? Este punto es nuestro Sí, sí, sí, sí, sí Uy, sí, sí, sí, sí Vamos, vamos Qué bien, qué bien, qué bien Están jugando buenísimo esta gente Vamos, este se va Se va, se va, se va Uy Ay, es que Ese es, ese es el problema Tengo que como contar las balas o algo así Las municiones Ay, viene esa bolita, sí Ah otra vez <risa> Otra vez me fui en todas No puede ser, siempre me voy con eso Como si fuera un bolo que no se pudiera mover ¿eh? Pero bueno Ah sí, les estaba haciendo la invitación Denle like, suscríbanse, comenten Qué les parecen estas partidas Si les parecen aburridas, si puedo mejorar algo Ustedes son los que mandan porque A mí me encanta compartir, la verdad es que disfruto demasiado Este juego, como ya lo verán Uy, ya me echaron para atrás Uy, No, no, no, aquí yo soy quien decide soy quien decide. Si yo me quiero ir para adelante, me voy para adelante. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Uy, uy, uy, uy. vamos. este es fuego cruzado, double kill, buenísimo. Esa bomba. Uf, ay, qué os papa ya, mi pobre Ayu. Pero vamos, vamos, vamos, vamos. Estamos a punto de ganar un pelito de ganar, pelito de ganar. Vamos, uff, victoria, victoria, el equipo ganador. Y esto merece una suscripción, un like y un comentario, muchachos, porque ha sido una partida buenísima. Wow, ganamos, eso fue por las cartas, eso fue por las cartas definitivamente No es que soy manco, bueno sí soy un poquito manco, lo admito Pero las cartas me ayudaron un montón, ya lo saben Full Moon, Moonwalk, el Sweet Arrows, Protectors Y el otro que se me fue, era algo como la fiera deidad Bueno, ya ni me acuerdo, no importa Ahí este, muchas gracias por su compañía, ya saben que han invitadísimos nos vemos en un próximo video, jueguen paladins, nos vemos en una próxima partida.